Y es la noticia, señores, lo más esperado por la República Dominicana El apresamiento del León de Baní ¡Por, por fin. fin! Era justo, señores, yo voy a ver ahora qué van a decir los hipócritas Decían que, que la autoridad de que no estaban trabajando, ¿eh? Atención, Margot. Eh, sí, Mar Mar Margarita Fue apresado en un hotel de la zona norte de Baní, Alexis Villalona Acusado de agredir a una mujer en esta ciudad el día de Año Nuevo el hombre fue apresado mediante un operativo llevado a cabo por agentes de la Unidad de Acción, R de Acción Rápida de la Policía Nacional. Ahí vemos el video en el momento que fue apresado este señor, este angelito. Ya en horas tempranas de la mañana de este viernes, Villalona se había escapado de las unidades que lo perseguían, que fueron detrás de él a una casa en el sector El Fundo, en la zona norte de Baní, provincia Peravia. Se supo que Villalona...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 Vamos a escuchar ahí lo que dice el vocero Diego Pereira, vocero de la Pero Policía pesqueira, Nacional. Pesqueira, Pesqueira. Ah, sí. pesqueira. Adelante, sí, Rafaelito. Vocero de la Policía Nacional, vamos a escuchar. La Policía Nacional al lograr definitivamente dar con la captura de este hombre que los tenía a ustedes en vivo en su persecución. Mira, este es un caso que nosotros prometimos a la sociedad, eh, tanto de Baní, de la provincia de Peravia, como de todo el país, que lo íbamos a ubicar. Ya las investigaciones que se irán dando a conocer van a revelar las causas por las cuales eh, se dificultó su captura, la complicidad de algunas personas para esconderlo. Eh, todos estos detalles nosotros los vamos a dar en el transcurso del día de hoy cuando demos una rueda de prensa oficial para dar todos los detalles. Pero como ustedes han apuntado, se encuentra detenido aquí. Eh, en esta dotación policial de Baní, Alexis Villalona, quien eh, cometió esta agresión, este abuso contra una dama y luego la dejó tirada en el pavimento. Él había solicitado que no quería que lo trajeran a esta cárcel porque su vida corría peligro, porque tiene algún enemigo ahí. ¿Qué se podría hacer con esta situación? Nosotros absolutamente nada. Nosotros simplemente apresamos, nosotros presentamos eh, este acusado a través del Ministerio Público, quien es que lo presenta ante la justicia, y ya será un juez el que decida el destino final de él, eh, porque nosotros ahí no, no tenemos injerencia. Sí, para confirmar, el abogado nos decía de que él fue apresado en un hotel, ¿es un hotel o una residencia. Un nosotros reiteramos que esto fue una casa del fundo eh, en la comunidad de aquí, la provincia de pero todos los detalles vamos a, a darlo a conocer, pero nosotros entendemos que hay que esperar la acusación que presenta el Ministerio Público, que es la, la, la voz autorizada en este caso. No se le ha permitido todavía a su abogado hacer contacto con él. ¿Por qué esta dificultad? Pero hace menos, hace poco tiempo que fue detenido. Entendemos que el abogado tendrá su derecho, como le asiste, a toda persona que es procesada, pero hay un proceso, acaba de ser detenido, está trayendo, se está siendo traído aquí. Pues está siendo transmitido a toda la opinión pública. Hay un video que está circulando donde él se encuentra en perfecto estado de salud. Entendemos. Que... Bueno, bueno, ahí ahí está. Ahí habló el vocero, eh, Diego Pesqueira, ¿verdad? Uh -huh, sí. es. Óyeme, un excelente, coronel. eh Óyeme, uno de los mejores voceros que ha pasado por la detención policial, ¿no? No, sí, tremendo profesional de... ahí. Eh, yo personalmente, pues, tuve un trato con él en, hace tiempo como parte de lo que es mi trabajo pues ahí estuvimos eh, teniendo una, una interacción y siempre pues con mucha decencia y mucho respeto. Así que pues nuestra, nuestro saludo para él. Y sí, bueno, ahí estuvo dando declaraciones sobre este hombre que sinceramente tuvo de Mojiganga a todo un país y principalmente a las instituciones judiciales, a las instituciones policiales. De Mojiganga al país, ¿cómo estamos hoy? Estamos a, a, 14. a 14, 15 días prácticamente. Así es. 15 días poniéndole mojigán a este hombre después que se vinculó a este caso. Eh, se escapó, pues, le puso exigencias a la, a la justicia para él entregarse. Eh, luego vimos esta mañana que casi lo iban a atrapar y se mandó huyendo a, a, atrás una cola de motor. Pero ya hoy pues fue atrapado, y lo más interesante, fue atrapado en las cercanías de un cuartel de la policía en Baní. Y todo el que conoce Baní Bani sabe que Bani, no es, como yo le he dicho, no es un pueblo grande, un pueblo de unas 80 mil personas. ¿Es más pequeño eh, que este pueblo? Más pequeño soy, que San mucho más pequeño que este pueblo. Y eso es prácticamente cerca. El, el, donde fue atrapado y, donde, y el, el cuartel de la policía, eso es prácticamente cerca. Claro, no quiero decir con esto de que él estuvo ahí escondido todo el tiempo, porque alguien debió haber hablado. Si fue en ese hotel, alguien debió haber hablado. Entonces, pues, pero aún así hay que investigar todo eso. Hay que investigar hasta el jefe, bueno, hasta el Mira, yo te voy a a de la policía de ahí, de Bani. te voy a, a decir algo con respecto a esa parte que es un pueblo pequeño y que no se sabe, o sea, no se sabe por qué todavía uno ha sido atrapado este señor. Mira, los banilejos, ellos son unidos, unidos, unidos. Esa gente son una, mi hermano. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de ser una, ellos como, como, ah, hay, hay algunos, algunos, no todos, que, bueno, son apoyadores, eh, y tratan de decirles, algún hay, hay pariente, algún amigo hace algo, ellos no lo tiran para adelante, no lo delatan. Ellos son muy unidos. De, oye, lejos eso sí tienen ellos, son unidos, unidos, unidos, que sí. Entonces, eh, esa era la, la pregunta que todos nos hacíamos, que por qué este señor todavía, ya tantos tiempo, aún no se le ha podido atrapar, y tanto, perdón, uh -huh. estando todavía en el mismo baní. Eh, bueno, a veces, quizá usted huyendo para otra localidad. Eh, eh, tiene la autoridad de más, fa más facilidad de atraparlo, uh -huh. porque ahí uno lo conoce, y dice, bueno, este es el hombre que le dio a la, la mujer la bofetada y, y la atropelló, la dejó abandonada en Baní. Pero, como te reitero una vez más, como ellos son muy unidos, eh, dijo ahí el vocero, ustedes escucharon que él dijo que más adelante van a, a seguir investigando y a, dando más detalle de también de las personas que están vinculadas eh, en su ocultamiento, uh -huh. o sea, que fueron parte... De, de, de, de, de este tiempo sí. de este lazo de tiempo de que este señor todavía no había podido ser atrapado <coughs> Así es. es decir, como dice él, habían cómplices que lo escondieron alguien alguien estuvo ahí involucrado en esa eh, eh, en esa situación de este hombre 15 días ya, escapando eh. <coughs> de la justicia por no querer asumir su responsabilidad tenemos planta eh, por no asumir su responsabilidad Óyeme, está sonando la era, planta lo más, eso era lo más fácil que tenía que hacer eh, Alexi Villalona, después de ese caso, ir a la justicia, ponerse a disposición de ella y ya, ahora duró 15 días eh, huyendo. huyendo con el país encima de él, completo, sin excepción. Entonces, de verdad, esto demuestra que, o sea, como la cobardía de un hombre, después de, ¿verdad? Después de esa acción y creerse que es un león, por eso lo apodaron el león de, ba de Bani pues la cobardía llega a, a, a, y, y hace cómo se comporta una persona. Tenemos planta, ¿eh? no, estamos aquí. Entonces, eh, sin duda alguna, León de Vaní se, se, eh, se ha comportado como un cobarde y ya es tiempo de que rinda la acción de la justicia y que esto sirva de elección a todos los hombres que quieran agredir a cualquier persona, y más si es a una mujer. Que sirva de elección para que esto no ocurra, para que esto no siga ocurriendo. Un freno ya a tanta eh, violencia y a tanto... Eh, caos en las calles en nuestra sociedad en nuestro país ¿Seguisa? pero no, o sea yo mismo me, me encuentro en eh, muy poca esa condena de que de uno a cinco años según dijo el magistrado eh, el fiscal Ángel Darío y fiscal titular de la provincia Peravia me encuentro no hombre como como de uno a cinco años Angel? deberían darle 10 o quince de uno a cinco años le, le van sí. a dar o sea, o sea, según. Bueno, y mira él, que él, le va la, yo, yo pensé que le iban a dar un castigo de barrer el palacio o una vaina así, porque a, a que se atreven a hacerlo aquí, eso. No, pero si hacen eso, mira, se prende el, no, el, el se país. Atre, se atreven, las autoridades de aquí son tan <risa> charlatanes que se atreven <risa> nada más a poner a esa gente a barrer, y que barra 15 días y ya. No, no creo que este señor, porque Óyeme, ¿qué sucede, mi mano Mira, te soy honesto, habían incluso habían personas, gente apoderada de dinero, que estaban pagando, o sea, secretamente y bueno, a, también a un grupo que yo estoy de WhatsApp, llegó una oferta que estaba dando, oye Bellalona, oye Angel había un señor que estaba dando 300 mil 300 mil, pero que no dijeran ni que nada a las autoridades, que, que le dijeran a esa persona dando 300 mil, que diera eh, ¿Dónde eh, estaba este señor oculto? En la de Torrentino entiendes? que estaba, pidiendo, estaba dando 50 mil pesos. Y Torrentino 50 mil. Y así había y muchísima gente, señores. Porque, que oye, esto indignó mucho. Entonces, para que, que vengan como dice el de que a darle, que, a barrer el parque, que se sí. yo, que no, no, no, a barrer el parque, él sabe lo que va a barrer. Se <risa> sí. <si me> <risa> Claro, no, sí. po, no, no, no pueden saltar con eso, tienen que pon, ponerle una medida estricta, ¿verdad? Ya que duraron tanto para agarrarlo, porque esa es otra cosa también, duraron demasiado para agarrarlo tanto ahí mismo en Bani. cerca. Cuando vi una vez estaban ahí, al, estaban al lado del cuartel y ellos di que buscándolo en otro lado. Exacto. Oye, sí, puede ser, ¿por qué que lo agarraron? Algo, mira, fue en la zona norte de Bani. Se fue, los familiares, sí, por ahí cerca de los algo. familiares. En la ciudad de Bani es una ciudad pequeña, yo decía de 80 mil habitantes, son 100 mil habitantes que tiene Bani, pero el municipio, la composición geográfica del municipio de Bani es enorme, es prácticamente la provincia entera de Peravia. Sí, claro. Porque claro, acuérdate usted. que de Bani está no, eh, Matanza, como, el, está bueno Matanza. que no es que, no es que no es distrito municipal, es municipio, es municipio, eh, municipio. Eh, y muy muy muy, pro, muy progresista sí, ese municipio ay, de, ay, de ay, Matanza. Sí, sí, sí, claro que sí. Eh, eh, está Villa Fundación, donde está pues gran parte de mi familia, Sabanagüey, Sabanagüey allá abajo. Sí, sí, está eh, donde está la Punta Catalina, ¿verdad? O sea, está también eh, la salina de Baní. Ajá, tú eres de allá. Sí, porque tú eres tú eres de por ahí. <risa> <risa> bueno, <risa> no, o sea, incluso tú eres hermano de él, ¿entiendes? No, ¿qué pasa? <risa> ah, ok. Atención autoridades. <risa> <risa> Jesús, Tané, Villalona, eh. Oiga el apellido. Entonces, entonces, pues. Eh, pudo estar dentro de la zona de Bani, en, en la zona urbana de Bani, pero también pudo estar en cualquier otro lado dentro del municipio de Bani. En un que... municipio, sí, es verdad, sí. Y no, y también Bani ha crecido mucho. ¿eh? Tenemos una llamada, buenas tardes. ¿Aló? Sí, aló, buena. Bueno, adelante. Bueno, se fue la llamada, bueno, que, se fue, que se no fue, haya parece. problemas ahí hay con el teléfono. Recuerde, 809-725-0505. Pues bien, eh, así mismo es, y, y también ha crecido bastante. Pero me extraña, me extraña, porque esto incluso lo vimos familiares diciéndole a él, entrégate, entrégate. Y, y su madre también por igual. Eh, igual también una hermana que es la que se pegó con las tres rayitas, ¿no fue? O sea, sí, que sí, dijo, sí. tres rayitas. Que le bajen tres rayas. Yo espero que le bajen diez rayas eh, en la cárcel. <risa> <risa> a este charlatán. Sí, porque ella después también se disculpó, ella sí, después sí, se retrató. Sí, sí. ¿Está entiendes? Pero eso sí, que esa mujer, wow, me daban. Cuando esa mujer abrió, abrió, los ojos, abrió los ojos, que dijo, bájenle tres rayas. Bájenle. <risa> aquí, aquí Rafaelito en con Ricardo, ¿no? está Ricardo, Yo, ¿qué soy ahí? Ah, ok. Que atacó los ojos así. Que le bajen tres rayas. Yo dije, bueno, hasta me ponen los lentes para que, para que le bajen cinco. No, muy fuerte, muy fuerte. Wow. Bueno, señor, entonces, gracias a Dios, este señor ya fue atrapado. Ah, ok, tenemos una llamada. Hello, buena. Buenas tardes. ¡Eh, ¡Eh, Julio! ¡Eh, eh! julio el hombre de usted. Pimentel, nosotros, Julio! Dígale a, a Villalona que también está pizarrete, que yo vivía ahí también. ¡Ah, oye! Este eh, hombre es un genio. Los lo Volte ahí y la gente dura ahí. Villalona, Dígame, mira que lo que pasa: esos menos tenían que bajarle tres rayitas, si no subirle una. Y le den un año de media cohesión. ¡Ay! ¿Tú sabes por qué? Porque él. él se burló de la justicia. Y más, ¿no, Ricardo? Si yo me se entrega, le da una manera de garantía para visitar o, o barrer un parque tres meses, pero no, es el prófugo de la justicia, que espere su año seis meses. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa Camila, Nieto Flo, que no lo veo? ¿Están de vacaciones? Ah, no, no, no, no. Ajá, Néstor está de vacaciones, Néstor. Y oiga lo que hay, en Pimentel, están sacando de tran, aparte del alcalde Noé abreo la licencia de conducir, ya que hicimos tanto. Hey, ah, pero bien. Wow. bien, bien, bien. Bendiciones para ustedes y cuídense. Cuídense mucho, bendiciones, le tengo pendiente. Amén, gracias, amén, gracias. muchas gracias. Oye, eh, Muy buena muy buena noticia ya en Pimentel, que ya, se, ya no tienen que trasladarse para acá, para Macorís. Así que, bueno, oye, mi hermano, es que igual es que y reitero, señor, es que no eran buenísimos. Yo, no sé, yo, yo, no, yo no soy, ¿cómo te explico? De, de partido, nada de eso. Claro, yo te estoy, estoy honesto, yo voté por el cambio y esperamos que, te, que este gobierno haga, haga un cambio de verdad real. Este hombre está haciendo un buen gobierno, señores. Allá, eh, allá en, ¿Eh? o sea, en la alcaldía. Y la alcaldía oye? también, sí. exactamente. Así uh -huh. que, Julio, gracias por esa buena información. Para la gente de Pimentel, ya saben, no tienen que venir aquí al municipio de San Francisco de Macorís, ya en Pimentel, allá, usted puede sacar su licencia. Wow, gracias al cambio, de verdad que sí. Y saludos para su hija, y tiene una hija que que vea, que No, no Tiene no, eh? seis hijas, ese es el hombre más forzado Ah, país. pues eh, avísenos cuando lleguen del país. Del norte, del norte, del norte no vengan del norte. Cuando lleguen del país avísenos que para allá vamos, vamos a hacer un programa desde allá nosotros, ¿eh? eh <risa> desde allá en vivo. A mi esposa que no va a ir programa hoy, ¿eh? <risa> Amanicó wow, y techo. Wow.